Muy buenos días y muchas gracias hoy aquí por su presencia en esta rueda de prensa donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado mañana en la Junta de Castilla y León. Son varios los asuntos que hemos tratado, quizá por destacar algunos de ellos relevantes, el impulso a la actividad económica en Castilla y León que hemos reforzado a través de varias iniciativas. Destacaría especialmente dos los fondos adicionales que otorgamos para el acceso a financiación a través de Iberaval y la subvención para la puesta en marcha del polígono empresarial Puerta del Noroeste en Benavente. Por lo que respecta al primero de los asuntos, se trata de 8 millones de euros para facilitar el acceso a préstamos avalados para la inversión y el capital circulante a través de Iberaval. En este contexto de especial dificultad económica, de incremento de los tipos de interés, se hace más complicado el acceso por parte de muchas empresas a financiación en el mercado. Iberaval, que saben ustedes que es la principal sociedad de capital riesgo de España y que tenemos la suerte de que está claramente vinculada a nuestra comunidad autónoma, viene desarrollando una tarea muy relevante en nuestro ámbito y en el conjunto de la comunidad autónoma. Además de disponer este año de los fondos procedentes de la devolución de los... Eh, préstamos otorgados con anterioridad y que nos da lugar a nuevas concesiones de nuevos modelos de financiación, lo que hacemos es otorgar 8 millones de euros adicionales. Con esos 8 millones de euros esperamos llegar a un total de 720 empresas, 720 operaciones de préstamo, por un importe global de inversión de los préstamos de 128 millones de euros. Es relevante que incorporamos, además de las que ya teníamos, tres nuevas líneas, de financiación a través de Iberaval. La primera es destinada a la financiación y la adecuación de los pasivos financieros y de las capacidades financieras de las empresas en un contexto de especial dificultad económica y de acceso al crédito. El segundo es el que tiene como objetivo reducir el consumo de energía es un factor esencial desde el punto de vista industrial, la reducción del consumo energético para la mejora de la competitividad. Y el tercero, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las empresas. Por otro, tres objetivos, el que tiene que ver con el acceso al crédito, el ahorro energético y la digitalización e incorporación de las tecnologías en las empresas de Castilla y León. Insisto, 720 empresas se van a ver beneficiadas de esta actuación por un importe de 128 millones de euros. El segundo de los aspectos que se suman a anterior es el que tiene que ver con el nuevo polígono industrial Puerta del Noroeste. Creo que, además, son varias las veces en donde aquí en esta sesión se ha preguntado por ello y la aportación de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que nosotros tenemos allí en Zamora, al lado justo de este polígono empresarial en Benavente, en Villabrázaro, un polígono empresarial de la Junta de Castilla y León, el polígono de la Marina, y junto a este se ubica este otro polígono empresarial, el polígono puerta del noroeste. La aportación del conjunto de las administraciones que finalmente se ha acordado es que de los 12,3 millones de euros de inversión van a corresponder a la Junta de Castilla y León el 45,5%, 5,6 millones de euros, y el resto, el, el 54,5% restante, se repartirá a partes iguales ...entre la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente... ...a razón del 27,2% cada una de ellas. En definitiva, la Junta de Castilla y León va a poner 5,6 millones de euros... ...y la Diputación y el Ayuntamiento de Benavente... ...pondrán cada uno de ellos 3,35 millones de euros. La mayor parte de la inversión, ven ustedes... ...que corresponde a la Junta de Castilla y en ...un compromiso muy claro también con la provincia de Zamora... ...y con ese área empresarial que se une, como les decimos, a otras actuaciones que se han realizado por el conjunto de la comunidad. Es un tema de especial interés porque muchos de ustedes lo venían preguntando en este mismo Consejo de Gobierno en los últimos tiempos y finalmente se llegó a un acuerdo en esa dirección. La Junta de Castilla ha aprobado el plan para abordar la atención a las personas con enfermedades raras. Este es un plan que fue presentado recientemente al conjunto de la sociedad y de la comunidad sanitaria en nuestra comunidad autónoma y que hoy, justo, pues también se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno, una vez realizado los últimos trámites y este proceso de información al conjunto de la sociedad. Eh, el cambio ha sido sustancial en los últimos tiempos, porque si en el año 2018 se calculaba... ...que la edad media de detección de una eh, enfermedad rara era de 11 años... ...ahora estamos hablando de una detección en torno a 5 o 6 años. Es un salto muy relevante en términos positivos... porque pues se ha reducido prácticamente a la mitad el periodo de detección de una enfermedad rara. Lo que pretende este plan todavía es avanzar más aún en este periodo de detección y que con el tiempo podamos conseguir en Castilla y León que la detección se produzca de forma temprana entre el año 1 y el año 2, lo cual va a ser ciertamente positivo. Recordarán ustedes que esta estrategia tenía varias áreas, siete áreas estratégicas en concreto, sistema de información y registro, prevención y diagnóstico precoz, modelo de atención integral, atención centrada en las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y sus familias, tratamientos, investigación e información y formación. Con esto, lo que se hace es que todas las áreas de salud de Castilla y León van a contar con un equipo de profesionales de carácter multidisciplinar y se van a acelerar los diagnósticos para que el máximo número posible se produzca durante el primer año de vida, como hemos señalado anteriormente. En el caso concreto de las competencias del vicepresidente, la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 30.000 euros a las asociaciones de víctimas del terrorismo de Castilla y León. En concreto, 15.000 euros a cada una de las dos asociaciones más relevantes, la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Tienen ustedes toda la documentación. Naturalmente, no es la única ayuda que damos, sino que de forma... Eh, directa e indirecta estamos colaborando de forma activa también con las víctimas del terrorismo a través del fomento del empleo, del acceso a la vivienda y otros mecanismos que se vienen a añadir a las ayudas que damos a la asociación y a la fundación que hoy les comunicamos. Vamos a incorporar un complemento adicional de 2,8 millones de euros para inversión en el parque tecnológico de Boecillo, que se une a la que ya se concedió recientemente, con lo cual la inversión total prevista en el parque tecnológico de Boecillo con el importe de la ayuda de la Junta de Castilla y León accederá a 7,1 millones de euros para rehabilitación de espacios y elementos urbanos en este parque eh, tecnológico. Es un factor ciertamente relevante. El ayuntamiento tendrá este primer año desde la obtención de la ayuda para proceder a contratar y a licitar todo el proceso de actuaciones, de mejora de este parque tecnológico y, por tanto, mantener su nivel de innovación eh, dentro del conjunto de nuestra comunidad autónoma y dentro del conjunto nacional. La inversión global, como les digo, supera los 7 millones de euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural va a formalizar un convenio de colaboración con las comunidades regantes de los ...canales de regadíos Inés y Eza, se trata de modernizar los mismos... ...y la inversión es ciertamente importante, 6,3 millones de euros... ...hablamos de 1.500 hectáreas y hablamos de beneficiar a 400 regantes... ...de estos municipios que se ubican en la provincia de Soria. También en el ámbito de la Consejería de Agricultura... ...3,5 millones de euros de obras de infraestructura rural de concentración parcelaria en diversos municipios de Segovia y de Zamora. Esto va a suponer una reducción del 25% en las emisiones de CO2 y que va a permitir un ahorro del 26% en el gasto de gasoil en las concentraciones de secano a la hora de fomentar el regadío. Tienen ustedes la documentación relativa a cada una de las actuaciones de las que estamos hablando en todas las fases, tanto el importe de cada una de ellas como el número de propietarios y el número de hectáreas beneficiarias en diversas acciones, tanto en la provincia de Salamanca, Segovia y Zamora, Salamanca, Segovia y Zamora, que se une al que anteriormente citábamos en la provincia de Soria, de tal forma que son cuatro provincias, Salamanca, Soria, Segovia y Zamora, por un importe conjunto en infraestructuras agrarias de 9,8 millones de euros prácticamente, 10 millones de euros entre todas estas actuaciones. Por otra parte, se prevé una inversión de 10,6 millones de euros para diversos servicios en los centros de salud de Salamanca y en el Hospital de Miranda a Ebro, que incluyen diversas actuaciones en los 33 centros de salud de Salamanca, así como en el mantenimiento integral de la sala de rayos X en, y el equipo de tomografía computarizada, TAC, ...de la Gerencia de Atención Especializada... ...en Miranda de Ebro, en Burgos. Y, finalmente, en lo que tiene que ver... ...a la Consejería de Cultura... ...la Junta declara la Villa de Benvibre, en León... ...como bien de interés cultural... ...con categoría de conjunto histórico. Tiene aquí todas las características... ...que eh, ayudan y justifican este expediente... ...de declaración de bien de interés cultural en Benvibre el catálogo de los mismos y, además, el área de delimitación de esta declaración de bien de interés cultural en un beneficio especialmente bonito de nuestra comunidad autónoma. Significarles, finalmente, que la Junta de Castilla y León ha nombrado y designado al nuevo director general de Industria en la persona de Jesús Jiménez Miguel. Agradecemos el trabajo realizado hasta el momento presente, por su predecesor en el cargo, por Fernando del Campo, y deseamos las mayores de las fortunas al nuevo responsable de esta dirección general, a Jesús Jiménez Miguel. Fernando del Campo ha hecho una muy buena tarea al servicio de esta comunidad autónoma y estamos confiados en que también Jesús Jiménez Miguel lo pueda hacer en el futuro al servicio de Castilla y León. El currículum lo tienen ustedes con más detalle en la documentación anexa. ...que se les suele entregar eh, acompañando a los nombramientos. Y eh, sin más quedo a la espera de sus preguntas en un eh, Consejo de Gobierno... ...donde nos hemos centrado básicamente en los aspectos tanto de economía... ...como de infraestructuras agrarias. En el ámbito de la economía hablamos de 16,4 millones de euros... ...actuando a través del acceso al crédito y a préstamos... ...y a la financiación empresarial a través de Iberaval actuando en polígonos empresariales, como es el caso del de Benavente, o actuando en parques tecnológicos. Y en el caso de la Consejería de Agricultura, en infraestructuras agrarias, eh, fundamentalmente en el ámbito del regadío, pero también en la modernización agraria y la concentración eh, parcelaria en diversas provincias de nuestra comunidad autónoma. Pues estamos a su disposición para lo que estimen oportuno formular sobre estos asuntos o sobre cualquier otro. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre sí. la intervención del presidente ayer en el Comité de las Regiones y su defensa a las políticas de violencia de género y, en concreto, una valoración de la Junta sobre las críticas que ha recibido Mañueco por parte de la oposición, que han dicho que hay que tener cara dura para defender estas políticas contra la violencia de género cuando en Castilla y León se gobierna, como ellos han denominado, con la extrema derecha. Gracias. Gracias. pues en primer lugar nos reivindicamos claramente en la posición activa de la Junta de Castilla y León en favor de la igualdad de oportunidades y en la lucha contra la violencia de género. Precisamente desde aquí quiero reconocer el que la presidenta emérita del Tribunal Constitucional haya puesto de manifiesto como ejemplo en el ámbito nacional que una comunidad autónoma, y en este caso Castilla y León, pues otorgue ayudas al ascenso profesional y lo ponga en marcha, porque esto va a permitir también avanzar hacia esa igualdad de oportunidades. Nada nos va a parar en este esfuerzo de igualdad entre mujeres y hombres, en acceso de la mujer al trabajo en condiciones de igualdad y también en la lucha contra la violencia de género. Comprendo que la oposición pues pueda hacer crítica política, pero ninguna crítica política de la oposición va a poder tapar el escándalo que supone día tras día las noticias de reducciones de condena por la ley del sí sí. Y no me estoy refiriendo a cosas que afecten a otras comunidades autónomas. Ayer mismo conocíamos que el violador del portal, que es una persona que ha hecho violaciones a varias mujeres en nuestra comunidad autónoma, pues tuvo una rebaja de condena de nueve años como consecuencia de esta ley aprobada por el Gobierno de España. Nueve años de reducción en la condena para el violador del portal por violaciones cometidas en Castilla y León. Y nadie de la oposición en Castilla y León, nadie de las personas que apoyan al Gobierno de España está dando explicaciones ni pidiendo perdón por esa cuestión. Por eso nada de las críticas que nos puedan hacer por falsas que sean, va a poder tapar una realidad, que es que hay cientos de personas en España que han visto rebajadas sus condenas, decenas de violadores y agresores sexuales que están hoy en libertad. Y ayer mismo el violador del portal nueve años de rebaja en su condena por una ley sobre la cual nadie ha dado explicaciones, nadie todavía ha pedido perdón. Y el Partido Socialista y Podemos siguen criticando a la Junta de Castilla y León. Ninguna crítica va a tapar esa vergüenza que perjudica claramente a la igualdad de oportunidades y que es un perjuicio claro y manifiesto hacia las mujeres en España y, en este caso concreto, hacia las mujeres en Castilla y León. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, le quería pedir una valoración por el acuerdo con los sindicatos sobre la aplicación de la jornada de 35 horas. Pues saben ustedes que era un compromiso de la Junta de Castilla y León, lo había anunciado en su momento el presidente de la Junta, en cuanto lo hemos podido lo hemos puesto en práctica. Por lo tanto, es muy importante el poder demostrar en Castilla y León que somos capaces de hacer posible que haya empleados públicos que trabajen un poco menos, pero a la vez garantizamos plenamente una calidad de los servicios públicos que está contrastada dentro del conjunto nacional. Ese es el reto que tenemos entre todos y al cual están convocados todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León a demostrar al conjunto de la sociedad, al conjunto de las personas de Castilla y León, que podemos hacer el esfuerzo de que los empleados públicos trabajen algunas horas menos a la semana, pero a la vez demos un servicio de la máxima calidad entre las comunidades autónomas de España al conjunto de las personas de Castilla y León. Esto lo estamos haciendo. Para nosotros será un paso imprescindible el garantizar la calidad junto a cualquier rebaja en el periodo de trabajo y yo creo que con el esfuerzo de todos es lo que tenemos que conseguir, es el esfuerzo en el que estamos implicados y es el trabajo al que estamos convocados y al que yo desde aquí agradezco el trabajo de todos los empleados públicos, reconozco que su trabajo está sirviendo para que Castilla y León sea la referencia dentro de España en la calidad de los servicios públicos y este es un estímulo para todos de poder demostrar que con menos trabajo mantenemos la calidad de los servicios públicos en Castilla y León. Sí, yo quería preguntarle por el tema del Comité de las Regiones y la Violencia de Género. Anunció el presidente Mañueco que iban a mejorar normativas y procedimientos de la lucha contra la violencia de género. No sé cómo van a compatibilizar eso con el pacto de gobierno con Vox, que es un partido que niega que la violencia tenga género. Pues yo creo que en ningún punto del pacto de gobierno venga que vamos a limitar… Las medidas de protección a las mujeres, las medidas de apoyo a las mujeres y, además, el punto primero de ese pacto comienza hablando, precisamente, de la igualdad entre mujeres y hombres. Es, precisamente, el primer punto del pacto y el que inspira la acción del Gobierno de Castilla y León y el que está haciendo posible que la nuestra sea una comunidad autónoma, de referencia en esta materia dentro del contexto nacional y, lógicamente, la intervención ayer del propio presidente pues, contribuye a eso en el contexto también europeo. Sí, yo quería preguntar por el requerimiento que remitió el otro día el Gobierno sobre el SERLA. Eh, ha sido el primer Consejo de Gobierno que han celebrado después de ese requerimiento. No sé si lo han abordado. ¿Qué conclusión han llegado? Si lo han contestado, lo van a contestar. ¿Y, si tienen, y qué valoración han hecho en este Consejo si lo han abordado? Gracias. Pues hay un plazo de dos meses y, por tanto, pues los servicios jurídicos pues van a estudiar el requerimiento y asesorarán sobre los aspectos jurídicos del mismo. Yo dos valoraciones. La primera de ellas es que en el tuit de la vicepresidenta del Gobierno lo que pedía es que se repusiera el servicio en Castilla y León. Creo que el texto concreto era reponer el servicio en Castilla y es lo que pedían. Pues hay que recordar que el servicio existe y se mantiene, como habíamos dicho siempre, y por tanto es difícil que se nos pida reponer algo que no ha desaparecido. Quizás si le pudiéramos informar a la vicepresidenta con más detalle, se daría cuenta que es un servicio que se sigue prestando en Castilla y León y, por tanto, que no es necesario reponerlo porque sigue vigente. Nuestro compromiso es cumplir la ley, nuestro compromiso es garantizar el servicio, nuestro compromiso es realizar las aportaciones económicas que resulten convenientes para mantener ese servicio que ofrecemos. Sí que nos llama la atención eh, una cuestión. Hace unas semanas un presidente autonómico en España en una declaración pública, manifestó que él no iba a cumplir una ley y que él no iba a cumplir una sentencia que obligaba a esa comunidad autónoma. Y añadía otra cosa que todavía parecía peor, que es que había pactado con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que el Gobierno de España no le presentaría un requerimiento ni le llevaría al Tribunal Constitucional por incumplir las leyes y por no cumplir las sentencias. A mí aquello me pareció muy raro, y digo, seguramente lo está diciendo, pero no es verdad. Como han pasado varias semanas y hemos visto que el Gobierno de España no ha presentado un requerimiento sobre ese asunto hacia esa comunidad autónoma, pues esto dota de cierta veracidad esas palabras de que un presidente de una comunidad autónoma ha pactado con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que no se le presente un requerimiento ni se le presente una demanda judicial como consecuencia de incumplir una ley o incumplir una sentencia judicial. Por eso, desde aquí, lo que le hacemos es pedir al presidente del Gobierno de España que aclare si eso es verdad, si él ha pactado con el presidente de una comunidad autónoma que esa comunidad autónoma incumple la ley e incumple las sentencias judiciales, si él ha acordado no presentar un requerimiento ni un recurso sobre esta materia y que nos aclare cuál es el motivo por el que persigue con esa insistencia a Castilla y León. ¿Qué le hemos hecho desde Castilla y León para que el Gobierno de Pedro Sánchez, que no presenta requerimientos contra otras comunidades autónomas que incumplen las leyes y que sus gobiernos incumplen las sentencias, sí que presente requerimientos preventivos contra la Junta de Castilla y León cuando nosotros reiteramos nuestro compromiso y lealtad con la ley, con la vigencia de la norma y con el cumplimiento de nuestras competencias? Sobre este mismo asunto habla de que van a realizar las aportaciones necesarias. En estos días los, los agentes sociales eh, han tenido su nombre en la, en la boca, diciendo que quizás a través de la Consejería de Economía y, y Hacienda podría llegar esa financiación. Explican que hay 500.000 euros en los presupuestos para, para ese fin, pero que no están vinculados directamente al SERLA. Eso va a ser factible en, los próximos, en las próximas semanas, dado que el propio SERLA advierte de que de que no les da ya más el dinero que les sobró del 22, si va a ser factible que en las próximas semanas eso se, se resuelva y que en la práctica el Serla siga prestando esa actividad que, que usted, como, como dice, ha venido realizando entre enero y febrero, pero que dicen que no les va a dar para, para abril. Como usted dice, nosotros garantizamos el servicio y garantizamos las aportaciones económicas que puedan resultar convenientes también en un esfuerzo que tenemos que hacer todos de austeridad y de ajuste del gasto y, por tanto, también que desde la garantía del servicio todos colaboremos para que prestemos ese servicio en las mejores condiciones posibles. ¿Se traduce en que esos 500.000 euros van a ir a parar al, ser, al Serla, a la Fundación Serla, esos que están previstos en, en los presupuestos, o, no, eso... o, se, o se va a articular de otra de otra manera? No, y también por, sí. por completar el asunto, claro, el, el consejero de Industria que ha sido el más beligerante con esta cuestión planteaba que era un gasto un chiringuito que era un gasto superfluo pero cómo financiar eh, con la mitad como planteó el otro día con el 50% algo que considera superfluo completamente no sé si ese 50% es un gasto superfluo también pues puede ser su opinión pero yo creo que si hacemos el esfuerzo por bueno pero si podemos hacer el esfuerzo de eh, un ejercicio de austeridad también es positivo no Aquí en Castilla y León, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, los consejeros nos hemos congelado el sueldo en este año 2023, como usted sabe, es un esfuerzo de austeridad y es un esfuerzo de austeridad que también tenemos que aplicar a otras políticas de gasto público. Nosotros sí queremos hacer una aportación a la fundación, sí queremos garantizar la persistencia del servicio público y sí queremos hacerlo en condiciones en donde esta garantía del servicio sea en condiciones de eficacia y de austeridad y, por tanto, concentrar el esfuerzo en donde sea más útil para prestar el servicio público. Vamos a ver la cantidad. Sí. Yo tampoco quiero ahora definir una cantidad porque, lógicamente, también es proceso del interés que tenemos por alcanzar todos un acuerdo en esta materia. Sí. Sí, hola, buenos buenos días. Sí. Quería preguntarle por el tema de las 35 horas. Exactamente, ¿nos podría decir eh, si se va a contratar al personal para el servicio de sanidad de Castilla y León? ¿Y qué personal más o menos tienen previsto contratar para adecuarse a las 35 horas? Pues naturalmente va a requerir un esfuerzo económico de contratación de personal, pero también un esfuerzo organizativo. Y esta es la tarea ahora que tenemos que hacer en las próximas semanas. Este esfuerzo por mejorar nuestra capacidad de aumentar la eficacia, pero también de hacer algunas contrataciones, especialmente, como usted señala muy bien, en los aspectos relativos a los turnos y a los servicios públicos de 24 horas de servicio. Va a tener un coste económico, pero creeremos que va a merecer el esfuerzo si somos capaces de mantener los servicios públicos en Castilla. Y no es una tarea en la que estamos muy implicados y que queremos seguir manteniendo. ¿Podría más o menos decir eh, qué previsión de contratación tienen de personal y en qué, y en qué, en qué áreas? En, en ¿Médicos, en fin, en enfermeras? Pues, esencialmente, en los servicios que tienen 24 horas de atención, los que están en turnos, 24 horas de atención, 7 días a la semana, 365 días al año, son los que van a requerir un mayor esfuerzo, porque, lógicamente, son en los que eh, la modificación a la baja de las horas de jornada trabajadas… ...va a determinar la graduación de personas de sustitución. En el resto de áreas pues, habrá que ir viendo caso por caso... ...en qué medida también los esfuerzos por modernizar, por digitalizar... ...pues nos pueden ir también permitiendo mejorar el servicio... ...aunque se trabaje en menos horas. El próximo, el próximo martes hay una movilización que ha convocado a CESIF... Eh, a, la puerta de, ...a las puertas de las Cortes... ...en contra del decreto sobre incendios forestales. Eh, bueno, pues eh, ¿qué les puede decir usted en este caso a estos trabajadores, no? Pues respeto, lógicamente ya sabemos que también eh, las organizaciones sindicales eh, individuales pues también tienen sus posiciones distintas dentro del contexto de lo que puedan pensar unas u otras organizaciones. Nosotros sí tenemos claro que vamos a hacer un esfuerzo por mejorar el servicio de incendios, pero lo que es muy importante, seguimos reivindicando algo que nos parece muy necesario, que es que la financiación autonómica, y aquí se demuestra en este caso más, no puede ser esencialmente una financiación en función del número de habitantes. No puede ser que una comunidad autónoma que tiene casi el 20% de la superficie forestal de España, su financiación se lleve a cabo a través del número de habitantes cuando tenemos el 5% de la población de España. No puede ser que si lo que se nos asigna es el 5% de la financiación que nuestra población tengamos que hacer como hacemos un esfuerzo para defender, proteger, mejorar el 20% del territorio de España, que es nuestro territorio forestal. Porque, además, lo protegemos no solamente para la gente de Castilla y León, sino para todos los españoles. El patrimonio forestal de Castilla y León es un patrimonio forestal que es patrimonio de toda España y que el esfuerzo fundamental recaiga en una comunidad autónoma. Y que la financiación de esa comunidad autónoma no tenga que ver con el número de hectáreas forestales y con su superficie, sino básicamente con su población, lo que nos sitúa es una situación de desventaja respecto de otras comunidades autónomas en términos de financiación, porque… Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy relevante en esta materia... ...y otras comunidades de normas reciben financiación en función de su número de habitantes... ...cuando además su peso en términos de superficie forestal es mucho más bajo... ...respecto a lo que representan en función de habitantes. Esto tiene que llevar al Gobierno a reflexionar sobre la idea... ...de que tiene que cambiarse el modelo de financiación... ...y que tiene que aumentar la ponderación de las variables vinculadas al territorio. Me estoy refiriendo a variables como la superficie, la densidad de población... ¿O eh, todo lo que tiene que ver con la dispersión territorial? Sí, eh, tres preguntas. Eh, en primer lugar, dada la situación de la banca a nivel mundial, eh, la situación que se ha vivido esta semana, si la Junta teme una posible crisis financiera o, o cree que hay que tener tranquilidad con los bancos en España… Luego, en segundo lugar, hoy se han conocido los datos de las exportaciones. En enero han crecido un 11%, siguen por debajo de la media nacional, pero parece que ha repuntado un poco con respecto a la caída que hubo en 2022. No sé cómo nos valora estos datos, si es que las exportaciones van mejor. Y, por último, quería una valoración de, de la Junta sobre la moción de censura que plantea Vox al Gobierno y que tendrá debatirá la próxima semana. Gracias. Pues me pregunta usted tres eh, cuestiones. La primera es el tema… ...de la situación de las entidades financieras a nivel internacional... ...que, como lo vemos? Lógicamente con preocupación... ...porque cada vez que una entidad financiera tiene problemas... ...y que esto tiene un efecto contagio que hemos visto ya... ...en algunas entidades financieras en Europa... ...pues hay cierta preocupación... ...hoy, pues como todos ustedes conocen y las empresas saben... ...es más difícil acceder al crédito, acceder a préstamos para inversión... ...y también muchos ciudadanos tienen dificultades pues para beneficiarse de esos préstamos en las mejores condiciones posibles. ¿Nosotros qué es lo que podemos hacer en este ámbito? Lógicamente nosotros no tenemos capacidad desde el punto de vista de la política monetaria, pero como comunidad autónoma sí que hay algo que podemos hacer, que es tener una estabilidad de las cuentas públicas que ante una turbulencia financiera como la que usted señala nos sitúe en mejores condiciones que el resto de comunidades autónomas. Si tenemos menos deuda que la media española como comunidad autónoma, pues estaremos en mejores condiciones en un contexto de incremento de los tipos de interés y de dificultad de acceso al crédito. Si las empresas de Castilla y León, como es el caso, están menos endeudadas que las empresas del conjunto nacional, pues estarán en mejores condiciones ante este escenario de dificultad del mercado. Por eso es tan importante. ...que Castilla y León tenga una solvencia financiera, tenga una estabilidad en sus cuentas públicas. A veces no lo ponemos evidentemente de manifiesto o incluso se nos ha llegado a criticar por este deseo de mantener esta solvencia, pero precisamente es esta estabilidad financiera la que hace que tengamos hoy cuatro puntos de menos de deuda sobre PIB que la media nacional y es la que nos ha permitido obtener altos niveles de calificación financiera por parte de las empresas de calificación financiera que nos analizan. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite financiarnos en el mercado, nos permite acceder en mejores condiciones de tipo de interés y nos permite abordar una dificultad de acceso al crédito y un escenario de turbulencias financieras como el que estamos viviendo en mejores condiciones que aquellas otras comunidades autónomas de España que tienen más deuda en relación con su PIB o más deuda en relación con su presupuesto. Esto que decimos de la Administración Pública también es aplicable en el caso de Castilla y León, a que igual que la Junta tiene menos deuda que otras comunidades autónomas y menos deuda que la media nacional, las empresas de Castilla y León y en general también las personas y familias de Castilla y León son personas y familias menos endeudadas que la media nacional, lo que nos sitúa en un escenario mejor que el contexto nacional. El dato de exportaciones, es verdad que las exportaciones siguen ...creciendo en nuestra comunidad autónoma... ...pero a mí el dato que me parece más importante... ...es poner de manifiesto que León está entre... ...las comunidades... ...con cobertura positiva... ...de sus importaciones... ...es decir, las comunidades que exportan más... ...que lo que importan... ...las comunidades que tienen... ...una situación de saldo comercial... ...con el exterior positivo... ...esto lo hemos visto en el pasado... ...y lo seguimos viendo a día de hoy... ...creo recordar... Que En este momento estamos hablando de que aproximadamente exportamos un 15% más de lo que importamos, cuando la media española pues es todo lo contrario. Se exporta menos de lo que se importa y se incurre en un déficit comercial. Creo que los últimos datos pues, situaban en el entorno del 12%. El volumen de las importaciones que hace el conjunto de España, que no puede ser cubierta con exportaciones y que constituyen un déficit comercial con el exterior. Es muy importante que tengamos superávit comercial y la causa de ese superávit comercial fundamentalmente es la competitividad de nuestras empresas. Que nuestras empresas sean competitivas, que puedan acceder a los mercados internacionales, que sean bien valoradas por esos mercados internacionales, que ofrezcan calidad, precio y servicio, porque esa es la principal garantía de abrir mercado y exportar. Y más allá de las situaciones coyunturales, en donde las exportaciones puedan crecer un poco más o un poco menos, ...y en este momento están creciendo, como ustedes conocen... ...lo importante es seguir manteniendo un ritmo... ...por el cual nuestro saldo comercial es positivo con el exterior... ...exportamos más de lo que importamos... ...y estamos entre las comunidades autónomas... ...que vienen a paliar esa situación de déficit... ...que tiene, con España, que tiene España dentro del contexto mundial. Y la última pregunta, creo que sobre la moción de censura... ...es una cuestión en el ámbito parlamentario... ...del Congreso de los Diputados. Nosotros saben ustedes que sobre los eh, debates de partidos... ...y en el Congreso... Pues no opinamos y esto no es una diferencia respecto de la posición que hemos mantenido sobre estas cuestiones y otras de ámbito parlamentario y político nacional desde esta mesa de la portavocía de la Junta de Castellón. Sí, por mi parte nos informan del nombramiento del nuevo director general. ¿En esa misma consejería hay algún otro cargo por nombrar? No sé si, ¿qué, qué es lo que ocurre con el gerente del EZIL, creo que es, ¿no? para que ese un cargo de, de relevancia y que est en este caso, digamos, un cargo que está vacante desde hace menos tiempo sí que se cura y el otro no. No sé qué, qué le pueden explicar a, a, los, a los parados, que al final son los que están ahí pendientes de esa cuestión. A los parados lo que tenemos que explicarles es que hacemos políticas en favor de la búsqueda del empleo y esto es lo que… Estamos consiguiendo también en los últimos tiempos y lo que nos hace tener una tasa de paro en Castilla y León cuatro puntos inferior a la media nacional. Es verdad que la responsabilidad de decir no está vacante porque está acumulada en este momento a otra persona sin incremento de retribuciones y de gasto, pero si en algún momento se decidiera tomar la posición de nombrar a alguien específicamente para esa responsabilidad se lo comunicaríamos igual que hemos hecho hoy significa que es prescindible ese cargo? Que, no sé si lo han hablado. La, la, el, la propia persona que dimitió ya, ya dejó, vino a decir eso, ¿no? que sentía que su, que su, labor, que su cargo era prescindible. Entonces, no sé si esa decisión eh, la han hablado y puede ir por ahí el, el, el hecho de que esa, ese cargo lo ostente una persona y acumule, o si creen que va a haber un, alguien nombrado en breve. Prescindible no es porque está ocupada y está acumulada en este caso. Otra cosa es que en el momento valoremos la posibilidad de que finalice ese periodo de acumulación y se designe una persona específica para esa responsabilidad de director gerente del ECIL y en ese caso pues se lo comunicaríamos como hemos dicho hoy con la Dirección General de Industria. Sí, el puesto de, vicepre de, de vicepresidente, de viceconsejero también de Industria, ese también continúa vacante, sí. ¿o no? Sí, ¿verdad? También, cuando tengamos novedades se lo comunicaremos, como hemos hecho hoy. Eh, si no hay más preguntas, vamos a iniciar, como todos los jueves, un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a iniciar en León con Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, al hilo de la, de la pregunta, de la, de la protesta que está convocada por el CSI para la semana que viene en temas de incendios forestales, yo quería saber si hay algún avance respecto al anuncio del presidente de poner en marcha este año, 2023, el plan 42.3. Se bueno, lo trasladó en el Parlamento Autonómico hace ya seis meses y no sé si se ha avanzado, si nos puede concretar eh, en qué va a consistir, cómo va a ser ese mayor uso de la tecnología y el Big Data para gestión y la extinción de los incendios forestales, y también respondernos respecto a una de las principales críticas y motivaciones de la protesta de FESID, que va a ser, según ellos, la falta, la, la, la falta de aprobación de la, un año más de la planificación anual de incendios que se achacó tanto precisamente el año pasado, que fue con unos resultados tan lamentables respecto a este tema. Gracias. Pues, como le digo, nosotros respetamos cualquier manifestación de cualquiera de las partes que intervienen en este asunto. Eh, lógicamente, los compromisos que el presidente de la Junta de Castilla y León asumió en sede parlamentaria se van a cumplir. Y se están cumpliendo al ritmo que se estableció también en, ese, eh, en esa intervención en la sede de las Cortes de Castilla y León. Por lo que respecta a la tecnología… Se van introduciendo los procesos y yo creo que algunos, además, el propio consejero y la consejería han venido anunciando en las últimas semanas de nuevos medios, nuevos instrumentos tecnológicos que se ponen también a disposición del de operativo en términos no solamente de identificación de los incendios, sino también de utilización de las fórmulas de geolocalización que permiten las nuevas tecnologías. Nuestro operativo está todo el año, de hecho ha hecho frente... A algún incendio que ha sido necesario apagar en las últimas semanas. Y lo que hacemos nosotros es dimensionar también el tamaño del operativo en función de los momentos de mayor nivel de riesgo, en función de las circunstancias que los técnicos nos van informando y apreciando. Y vamos a cerrar este turno en Soria con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Sí, muy buenas. Yo quería hacer dos, dos preguntas. La primera en relación a algo que se ha hablado en, en la sala sobre esos refuerzos. Eh, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, es el 1 de junio cuando se pondrá en marcha la zona de 35 horas, ¿cuándo va a tener lista la Junta ese, ese listado de, de profesionales que se necesitan para, para mantener el servicio? Y también se ha referido, entiendo, lógicamente, a los que, servicios que se llama, prestan 24 horas al día que requieren más refuerzo. Pero no sé si para ese trabajo que nosotros entendemos como de oficina, para las delegaciones territoriales, las consejerías, si también se va a reforzar o si se considera que, no sé si gracias a la productividad o a las nuevas tecnologías, pues se puede reducir el, el los horarios o las, las horas de trabajo de los funcionarios sin reducir la, la productividad. Y luego le quería preguntar eh, sobre los PICS. Eh, bueno, hoy como casi todos los jueves tenemos uno en aprobado en el Consejo de Gobierno. No sé si hay manera de acelerarlo, porque hay muchísimos monumentos que llevan incluso 40 años esperando. Y, y quería preguntarle también por el de la monjea, que como sabe, primero se le aprobó, luego la sentencia lo echó para atrás y se volvió a incoar el procedimiento. No sé si hay un procedimiento expreso y si se tiene previsto, digamos, ya que estaba concedida. Eh, aunque la justicia lo echase para atrás por tardar mucho, pues saltarse un poco la, la lista de espera, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sobre las dos cuestiones que usted plantea, el primero es el de las 35 horas. Evidentemente, y lo señalaba su compañero, el principal esfuerzo se concentra fundamentalmente en los servicios públicos esenciales, en términos de reforzar y mejorar y aumentar ese operativo. Dentro de esos servicios públicos esenciales, lógicamente, el mayor gasto pues, va a ser en sanidad, en educación y en servicios sociales. Eh, ...y específicamente lo que tenga que ver con la prestación del servicio de forma continuada... ...las 24 horas del día, pues lógicamente son turnos que obligan a garantizar el servicio... ...y ahí el esfuerzo económico va a ser mayor. ¿Plantea usted qué ocurre con los servicios administrativos de carácter general? Si somos capaces de hacer un esfuerzo de digitalización, de mejora de la atención... ...y a la vez sin que reduzcamos el número de plazas de los que actualmente dispone la Administración... Pues vamos a ver cómo conseguimos mejorar el servicio público y cómo una parte de ese servicio público mejora a través de la eficacia en la gestión o cómo tiene que mejorar reforzando alguna de las áreas concretas. Esto es lo que iremos viendo. El plazo que usted señala, que es el del 1 de junio, es verdad, que es el que hemos dicho nosotros, que es el de implantación directa del servicio ya de forma definitiva en 35 horas para los empleados públicos, sin necesidad ya de la vuelta a la jornada previa, que era de 37 horas y media. Pero sí que les señalo que hasta hoy teníamos vigentes una jornada de trabajo de verano que iba entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. ...y que esa jornada de verano ya era de 35 horas. Dicho de otra manera, el que nosotros desde el día 1 de junio... ...ya garantizamos la implantación definitiva de las 35 horas... ...y no vuelta al periodo anterior, no nos hace olvidar... ...que el coste para este ejercicio básicamente va a ser último trimestre... ...porque lo relativo a los cuatro meses entre el 1 de junio... ...y el 30 de septiembre ya se venían realizando con 35 horas... ...a través de la puesta en práctica de los dispositivos anteriores... ...en la jornada específica que afectaba al final de la primavera... ...y eh, todo el tiempo del verano y el principio del otoño... ...y por tanto tenemos ese plazo para ir a trabajando... ...para ir viendo con los representantes de los empleados públicos... ...para garantizar que ese servicio permanente durante el verano... ...está garantizado en la medida en la que eh, tenemos el mismo horario... ...que hemos tenido en los últimos años... ...y por tanto este precedente es de cómo hacerlo... Y, por tanto eh, lo que nos importa mucho es justo la vuelta del verano, donde ya desde el 1 de junio será irreversible la jornada de 35 horas y, por tanto, tendremos que asegurar esa garantía de servicios públicos, no solo en verano, sino después del momento de la pérdida anterior de esa jornada de 35 horas, cómo seguimos garantizando un servicio público de calidad en Castilla y León. La otra cuestión que usted señalaba es la, relación, la declaración de los bienes BIC. Bienes, un procedimiento, es verdad, muy garantista de mucha tramitación, de muchísimos informes, participan muchas entidades. Eh, no todos los informes siempre van en la misma dirección, lo cual agilizaría el expediente, porque algunos informes pues son... ...más contundentes que otros, algunos expedientes tienen mayor nivel de contundencia que otros, algunos expedientes lógicamente no solamente son la mera declaración o no del bien de interés cultural. En este caso concreto de Benbibre que estamos hablando tiene sus complejidades porque no se trata solo de declarar el casco histórico de Benbibre como bien de interés cultural, hay que definir cuál es el área concreta... ...de este casco histórico, cuáles son los monumentos afectados... ...cuáles son las calles y el entorno preciso... ...y este exige un estudio de detalle que lleva muchísimo tiempo. Pero más allá de eso, sí que les doy una información... ...que es esencial, que la protección se produce... ...desde el momento mismo de la incubación del expediente... ...es decir, la mera incubación del expediente... ...determina la protección del bien en las mismas condiciones que si se hubiera producido ya la declaración como bien de interés cultural, lo cual nos da garantía de que el bien está protegido aunque se tarde un tiempo en todo el procedimiento que es muy garantista. Este es un elemento fundamental porque esto lo que hace es que, siendo importante el tiempo que se tarde en la declaración, lo que está asegurado es que durante el periodo de la declaración el bien está protegido igual que si hubiera sido declarado con anterioridad porque la protección comienza no con la declaración sino con la ecuación del expediente. ¿Alguna pregunta más? Efe. Sí, sobre los BIC. Eh, ¿Tienen ya informe de. No sé si sabe de decir. ¿Tienen ya informe de alguna universidad sobre el expediente incuado sobre la pirámide de los, de los italianos de Burgos? Pues no conozco el detalle. Eh, si de la información que yo tengo, le diría que no. Pero no estoy al tanto de si se ha tenido en cuenta la entrada de algún expediente y eso seguramente. La propia consejería le va a informar con más detalle. Terminamos. Gracias a todos. Vale, pues muchísimas gracias.